Matricúlate en el Máster Universitario en Gestión Náutica y Transporte Marítimo. Modalidad virtual, 66 créditos, un año y medio de duración.